Está un poco sucia. ¡Hola! Estamos diciendo que la pantalla celular está un poco sucia. Pero eso no se ve. Mira, dice la sombra. Sí, conecta. No, mentira. Luna, déjalo celos. Hazme el favor. ¡Ay, Se mató la perra. Bueno, miren, vamos a abrir los botellitos de ron. Cortesía de N. Fontiveros. De 796. Este es el mejor ron Publicidad. del mundo. Publicidad. Santa Teresa, patrocíname. <risa> mira, Buena el, A ver. Ah, esta es la felicidad para un venezolano Esto significa Perdemos seriedad por hacer esto Ganamos seriedad A ver, ¿por? <risa> <risa> Ah, ¿por qué? Dices por el por ahora No, ya estamos fritos No, por el roncito y la cosa No, una cosita Es temprano, pero no tanto Bueno, mira, Ustedes recuerdan cuando vivían para la playa uh -huh. Y entonces, bueno Está listo Bueno, Fabio, en mis vasos que no son de ron No importa salud. salud Salud Salud a todos Yo No sé, esta vaina aquí la estamos medio poniendo como podemos mm. Está bueno Está sabroso Ay, ron es lo mejor Yo voy acechando entre Entre el cafecito, el agua y el ron, así que... Sí, porque ayer tuvimos una noche loca Para mis estándares, porque yo como no hago nada nunca no estuvo bien, estuvo chévere De una noche, Te como una noche estuvo, estuvo chévere ¿Qué vamos a hacer? Mira Fabi yo te traje aquí por una única razón Te pagué el boleto para que vinieras A visitarme en Montreal Hola Natalia, contigo sí? la patrocinadora del ron no. Nos estamos tomando tu ron Natalia, discúlpame Pero bueno Hola Grosende Grosende, ¿cómo es que te llamas tú? Porque yo no creo que tú te llames Grosende Gaby Ella es Gaby uh -huh. Hola Gaby por, sí. ah, en el fontivero. Ellas, sí, ahí está. Mira, te tengo al niño tomando ropa. Yo no puedo hacer todas las cosas a la vez, o sea, yo no puedo estar leyendo ya. Producción, por favor nos avisa cualquier cosa que vamos a ver. No, producción está con los audífonos, que no vaya más nadie. Ok, está bien. Así que estamos fritos. Bueno, bueno mira. Proma Proma o, o fuego a la lata, como diría claro, Natalia. Está bien. Claro. pasa nada. Fuego a la lata. Producción pues. Producción. Ah, bueno, sí. tiene la no en, en la como de 10 o 15 segundos. Está bien, no pasa nada. No pasa nada. Miren, Fabio se ve más bajito que yo, pero es porque el mueble mío está como hundido. Yo estoy muy cómodo acá. Ella está cómodo. Si quieres, cambiamos y me siento acá. No, no, no, mentira, dale, a ver. No, yo me voy a sentar aquí. A ¿Qué pasó, Chama? Ajá, mira Mira, que tomes mucho. O sea, ella quiere que tú llegues a rascar el trabajo el lunes saludos Ah, esto es un roncito con esto vamos a empezar Bueno, vamos a ponerlo en uh -huh. serio vamos a ponerlo Sí, es verdad, es verdad, vamos a ponerlo en serio al asunto Miren, este, este es el segundo episodio oficial Este es el segundo episodio oficial De Conversaciones con Fabio Ah, mira tú <ríe> Entonces, hicimos un primer episodio Porque yo tenía un peo emocional Y él uh -huh. me ayudó, yo le estoy agarrando aquí la pierna Sí Ya compré que tiene la pierna peluda y el pecho también eso, eso nos había quedado en otro live Mira, vamos, vamos perdiendo <risa> seriedad acá, acá Olga se sale mucho del cuadro sí. queda Olga se sale mucho del cuadro Me encanta, o sea, esta productora que tenemos muy bien. Nosotros tenemos una productora aquí muy recha Lo que pasa es que la gente nunca me cree Ella es la productora oficial No, me parece de... sensacional, salud, salud Fabio por primera vez está viendo cómo es este, el behind the scenes Correcto, porque yo me conectaba un par de veces live contigo En tu arranque, así de, vamos a hablar de... Pero si esta es la primera vez que hago este setting de... exacto, exacto, aquí estamos en la sala de mi casa de Montreal Luna está haciendo popó allá <risa> Too relatable <risa> sí ¿Ustedes tienen perro? Bueno, ustedes saben vale. lo que hablo Miren, este, la idea es hacer eh, estas conversaciones más, más seguidas Obviamente hoy tengo el placer de que estés en mi hogar aquí en Montreal es Un placer para mí Ayer tuvimos un día muy chévere reconectándonos con la naturaleza y el alcohol este, uh -huh. Sí, eh, muy chévere eh, Fabio disfrutó de las bondades de la cervecería en Montreal ¿Y sí? sí, este sí. así que si quieren podemos hacer un live de cervezas en Montreal porque compramos como un <risa> para probarlas por ahí ¿Y sí? Hay una de parchita, se los, se los vengo diciendo Pero bueno, bueno fíjense hoy, eh, porque esto va a durar una hora y se va a morir eh, porque el Instagram te saca okay. automático en una, una hora, hora. Y Una hora, este y vamos a estar hablando de Myers-Briggs vamos a hablar de myers -Briggs. tú eres mi experto o sea, tú sabes cuando llame al experto aquí que se gustaron a los muchos parracases yo sí sé un par de cosas de Myers-Briggs pero tampoco soy el experto él ¿no? es mi experto él es mi experto bueno. es el único experto que tengo pero tú hiciste un video explicando sí, Myers-Briggs o sea, no, vamos, no, no lo vamos a hacer muy, muy no, teórico, ¿cierto? no, no, okay. yo quiero como los aspectos prácticos porque yo creo que todas estas cosas de, de productividad y autoconocimiento uh -huh. ¿Por qué me estás viendo raro? Porque estás fuera de cuadro. Puede ser eso. Ok, miren, no, vamos a ver, no sé, de verdad. Okay. todas estas cosas de autoconocimiento creo que el flow uh -huh. que tienen, la, la desventaja que tienen, es que uno hace el, el test de personalidad y ahora qué hago? Correcto. Entonces, eh, ¿cómo vamos a hacer? ¿En qué podemos usar Myers briggs Voy a explicar muy, muy, muy rápido y conciso, como tres horas nada más. Y aquí se va a ver quién es el verdadero experto o experta. No, fíjense. Esto es un, un perfil de personalidad, podríamos decirlo. Okay. Está basado en cuatro o cinco letras, dependiendo. Ayer nos enteramos. Vamos ambos. a enfocarnos en las cuatro, porque yo las cinco me agarra. Sí. sí. El de tu, tu sí. Bueno, pero esa es otra cosa que estaremos también trayendo al canal en algún punto cuando podamos estudiar y hacernos masters ninja de esto pero son cuatro letras que básicamente explican la manera en que tú interactúas con el otro eso es lo que yo podría resolver habla, habla de preferencias en cuatro dimensiones exacto, ok eh, estas preferencias van desde que, cómo recargas tu energía cómo necesitas recibir la información cómo necesitas procesar esa información y cómo tú actúas una vez que tienes esa información y tienes que llevarla a la acción eso Sí, sí, Yo a veces el cerebro me funciona hasta Pero ahora esa es su tarea Sí, sí, God. viste, viste Entonces yo les quiero recomendar algo empezando Y es que vayan a la página, yo tengo acá abierta 16personalities, 16 personalities. no la tengo abierta .com Porque yo soy una mentirosa Es punto .com, ¿verdad? Eh, sí, es eh. Sí, es punto .com Ellos tienen un test gratuito las cinco dimensiones porque ahora ellos le agregaron una última y es como tu parte de sensibilidad por lo que estuve viendo ayer y es como que si tú eres un poco más sensible, eres más asertivo en el digamos, estás más seguro de lo que tienes y actúas de una vez otros son un poco más que se quedan quinta dimensión que va asertividad, turbulencia exactamente, no leer mucho ayer pero sí este es asertivo Yo soy asertivo Y yo soy tur la turbulenta. Ok, muy bien Ah, pero está chévere porque nos complementamos ahí. Sí, sí, sí, También. sí, sí Es así Es así Este, sí, después de esto esto va a terminar Yo pido este matrimonio ¿En serio? Sí. ¿Y Tengo que el anillo aquí? ¿Y que va a ser producción? Tengo el anillo ¿Qué va a ser producción? No, esto no tiene comprometido Ok ¿Sí? Producción dice vamos a la notaría Producción dice vamos a la notaría Producción lo no aprueba Queremos un tiro comprometido con Fabio <risa> <risa> <risa> <risa> Ahí está la, la <risa> Yo voy a dar la risa y la voy a poner en un... Ya empezó, es non-stop Y ella no, está tomando ron. Solo para decirles ella no, tomando no, Solo no, no, a no, no, va no, parar no, no, no, va no, parar con esto Entonces, hagan este test De verdad está genial El arte de la página, a mí me encanta no, sí. no, un newsletter no, le no, mandar... les van a no, no, no, no, no, no, no, no, no, Así este, pero de verdad te da mucha información gratuita Si tú quieres inscribirte normalmente ya tienes otras opciones Entonces, una, yo hice el test ayer ¿Dónde demonios está el test? Y eres INTJ INTJ, a mí, o sea, yo todavía tengo un Yo puedo saber la teoría uh -huh. Pero cuando me dices, o sea, Fabio va por el mundo así como, un, como Yoda INTJ, W, X, Y, Z aprendes, aprendes a entender, porque justamente trata, trata de, perfilar no te me salgas el cuadro, por favor, es verdad, acércate, el cuadro. acércate. Okay. No, ya. No, no. Mira, eh, ok, yo te quiero preguntar algo, uh -huh. tú aprendes este Myers-Briggs? Sí. Chévere, y ahora o sea puedes identificar a la gente Correcto. de una manera más sencilla porque has venido usándolo ¿Cómo llegaste tú de ese punto a este que creo que es la historia que queremos contar en este video? Absolutamente, yo, a ver, y quiero comenzar diciendo que Myers-Briggs es una herramienta espectacular justamente para ayudar a entender, a leer mejor a la gente si se quiere eh, Pero es importante decir que habla de preferencias y que en ningún momento debe utilizarse para catalogar a la gente o sea, tú cuando, cuando tomen el test eh, Les va a decir en cuatro de las dimensiones eh, En cada una de las dimensiones hay como dos posibilidades La primera y probablemente la más eh, fácil de entender Es si eres un introvert o un extrovert eh, Que es lo que tú decías Habla de cómo, eh, cómo lidias con la energía Cómo te recargas de energía Y entonces en función de las respuestas Te va a decir si eres introvert o extrovert eh, Y eso pues Habla de ti, explica ciertas cosas, pero lo importante es que no se tome como una etiqueta Ah, tú eres introvertido eh, Tú puedes perfectamente ser introvertido en el test Y eso habla de cómo tú recargas tu energía Pero no quiere decir que tú siempre eres introvertido sea, Porque para... hay, hay algo muy, muy bueno que me gusta de esta página Y es que la página te da porcentaje Está extrovertido, introvertido Y tú puedes estar un poco más inclinado al otro lado sí. Y eso no quiere decir que seas... Totalmente introvertido o totalmente introvertido, extrovertido Correcto. Por lo menos cuando yo veo mis resultados Hay cosas que sí están muy Como demasiado Tengo en 78 tal cosa Pero lo de introvertido o extrovertido Lo tengo como nada más en 50 y tanto por ciento Inclinado hacia un lado Entonces, Creo que es lo que me gusta de esta página Porque yo creo que este, te, este, este perfil de personalidad No se puede tomar como pam pam pam Es sino que y de hecho ha sido así, me preguntabas antes cómo yo llegué al, al Myers-Briggs, yo he hecho el ejercicio en un par de ocasiones, la primera vez lo hice en el IESA, como parte del, del, de la maestría, eh, todos tomamos el test y entonces hicimos el entrenamiento, nos explicaban, ¿no? entonces de alguna manera yo sabía, eh, en ese momento yo fui en el tj eh, ya ah, qué chévere, es el, el, es el típico perfil, entre comillas, de un ingeniero, eh, y luego en el trabajo, en, en algún momento, hace, hace unos pocos años, hicimos el ejercicio con todo el equipo, justamente con la intención de entender cuál es, el, cuál es el perfil de cada persona y cuáles son las preferencias. Entonces, a mí, más allá de toda la teoría que me parece espectacular y, y, y todo lo que hablan, lo que me gusta es la aplicación práctica del Myers-Briggs en el trabajo, eh, tú echabas broma al inicio de que yo voy como por la vida tratando de leer a la gente Pero creo que es un ejercicio bueno Si lo haces para entender cómo conectar mejor con el otro y no por ponerle una etiqueta Ah, es que este es un introvertido o este es un extrovertido y entonces por lo tal O sea, se trata de cómo yo interactuar mejor con la gente Sí, yo, yo creo que es más una técnica de empatía una técnica práctica de empatía y súper efectiva para, para equipos de trabajo uh -huh, porque uh -huh. logras adaptar y es interesante porque yo creo que Myers Briggs más que darte información del otro para entenderlo a él te ayuda más cómo adaptarte tú para lograr tener un mejor impacto una mejor conexión con el otro el otro sea una persona dentro de tu equipo de trabajo o de repente es un, es un peer con el que tienes que desarrollar un proyecto o Tienes un líder al que tienes que decirle X, Y Entonces justamente tratar de adaptar la forma en la que te comunicas Exactamente, porque hay una cosa que es muy importante a Este tipo de interacciones fuera y dentro del trabajo Y es cuando tú quieres darle un mensaje a una persona Tienes que ver cómo empacas ese mensaje ¿Por qué? Porque tú le puedes decir a Fabio Fabio, no estás rindiendo en esto okay. Si yo te lo digo de esa manera uh -huh. Yo no estoy haciendo mi trabajo previo, preparándome y uh -huh. como empaquetándose ese mensaje, no para que yo salga beneficiado que también, uh -huh. pero es para que mi mensaje llegue con el mejor Correcto. efecto. ¿Por qué? Porque hay una barrera uh -huh. entre tú y yo, uh -huh. por más cercanos que seamos, por más que nos conozcamos a nivel laboral, uh -huh. que no nos va a permitir conectarnos directamente. Absolutamente válido Y yo creo que ahí también estás tocando un punto interesante y es la necesidad de dar feedback. Entonces, el, y yo también lo he aprendido seguro lo, lo, lo haremos un poco más adelante el cómo dar el feedback de manera efectiva el, el, el Myers-Briggs, una de, la, de las dimensiones habla justamente de, cómo, de cuál es la preferencia de uno para organizarse al trabajo ¿no? entonces de manera clara hay, em, hay, hay dos tipos Está la persona planificada, el típico ejemplo es nos vamos de vacaciones, entonces yo el, el tipo de persona A Hace un itinerario súper detallado de a dónde vamos a ir, cuánto tiempo, etc. Y por el otro lado está el tipo de personas que va, es go with the flow. Okay. Entonces, eh, de nuevo, y de vuelta al hecho de que no estamos poniéndole una etiqueta a la gente, mi preferencia perfectamente puede ser que yo soy súper estructurado y necesito un plan detallado de todas las actividades, cuáles son las predecesoras, etc. Y tu estilo es más go with the flow. Si estamos en un entorno de trabajo y a mí me corresponde darte feedback porque en este proyecto en particular yo necesito que tú seas un poco más ordenada porque es un proyecto que tiene que ordenarse, yo puedo empaquetar ese feedback de forma tal de que entiendo de que si bien es cierto, esa es tu preferencia y te puede resultar muy bien en algunos escenarios, para esto en particular nos tenemos que encontrar en el medio porque... Yo puedo, yo puedo no necesitar toda la estructura, necesitas un poco más de libertad, pero entonces necesito que seas más estructurada. Entonces logras dar un feedback que no, no se hace en función de prejuicios, porque yo decirte es que tú no eres planificada, no es la forma de dar el feedback. O sea, yo perfectamente puedo entender que en el proyecto ABC tuviste muchísimo éxito porque era un poco más... Freeform, pero en esto en particular, donde tenemos a tanta gente, necesitamos hacerlo como más conectado. Entonces tienes una conversación que se basa en Myers-Briggs, en las preferencias, eh, y te doy el feedback. Eso es un escenario. Y el otro escenario es cuando yo soy tu jefe o cuando yo necesito de tu trabajo, a mí puede mucho irritarme el hecho de que tú no seas planificada. Entonces eso genera tensión y el hecho de conocer el perfil de Myers-Briggs justamente te ayuda a. Entender tu preferencia, entender mi preferencia Y en función de eso tener otro tipo de conversación Eso es lo que me parece fascinante del Microsoft. Perfecto, aquí voy a hacer una pausa Para los que están conectados ¿Saben qué es Mayer Vix? ¿No lo saben? ¿Han hecho el test? Cuéntenme aquí en los comentarios Fíjate, voy a volver un poco A lo que decías al principio saliendo, te voy a Ay, Listo, Perdónen el movimiento ahí, la turbulencia Ya, ya me rasqué sí, no, pero... no, no. Bueno Vamos a volver a, tú te enteras uh -huh. o tú te enteras de alguna manera que eres de tal perfil, Correcto. en el IESA, cuando estás haciendo tu, tu programa de negocios uh -huh. y todo esto, ¿cómo llevas tú eso a la realidad? Ok, yo tengo mi perfil y ahora ¿cómo me como eso? Interesante, yo creo, y esto, esto es bien importante, el hecho de que tomes tú de manera aislada el test, creo que te puede dar conocimiento para tú ir por la vida de alguna manera tratando de entender cómo establecer mejores relaciones, pero esto de verdad funciona mucho mejor cuando todo un equipo de trabajo lo hace. Perfecto. ¿Por qué? Porque esto se convierte en lenguaje común. Entonces, es súper importante, haces el test, eh, tomas el entrenamiento o te entrenas de alguna manera y la premisa número uno es, esto no es una etiqueta, que yo te pongo y entonces ya tú siempre vas a hacer así, simplemente una preferencia. Entonces, la forma en la que lo llevé al, al entorno de trabajo fue eso, un ejercicio consciente donde aprendimos de la herramienta, aprendimos de las dimensiones, aprendimos de las preferencias y eso nos sirvió para conectarnos mejor. ¿Qué lugar tú le pones a este tipo de conocimiento? Porque esto es lo que se definiría en el ambiente más anglosajón como, como el soft, uh -huh. soft skills son, son estas habilidades blandas que llaman acá que son más en términos de comunicación no son habilidades técnicas este, como hacer estos procesos de ingeniería o tú eres especialista de developer pero cualquier cosa de estas ¿Qué importancia tiene esto en tu día a día? Si sí, yo... la más alta okay. o sea, yo creo que Myers-Briggs es por mucho una de las herramientas que bien utilizada eh, te puede ayudar a ser muy exitoso si yo tuviese que hacer una caja de herramientas y seleccionar tres cosas, Myers-Briggs sería la primera que yo pondría en acá Sin duda o sea, Y esto puede sonar incluso a veces exagerado Ay, ¿cómo vas a decir tú que el Myers-Briggs eh, va a... Bueno, estoy tratando de saludar aquí a la gente estoy tratando de saludar a alguien Perdón, que Perdón, no, no pero lo es lo aquí logra. como estamos horizontales sí. eh, Yo te puedo decir, pero o sea, esto parece un Herbalife, una exageración Ok Pero... Yo creo que el punto acá está en que nosotros no damos importancia a la empatía Correcto En el lugar de trabajo uh -huh. Porque empatía se ve como algo de que Ay, sí, que el lino Fabio, uh -huh. no sé qué O yo y voy a tener sí. cierta debilidad Pero claro, estás pasando por un problema, entonces yo te entiendo ese tipo de empatía, sí no, Exacto Hay mucho más Fabio es un líder este, Yo creo que tú eres, o sea, te has preparado a lo largo de tu, de tu carrera profesional Hacia el liderazgo en O sea, yo no estoy diciendo que él es la tropa, no, no, no, no. Es, es un líder, ¿por qué? Porque tú tienes que guiar a equipos de trabajo en determinados procesos uh -huh. en, en, la, en la empresa sí. Tú, yo me imagino que por lo que dices, ves Myers-Briggs como algo, sí. una piedra fundamental uh -huh. ¿okay? Tú me hablabas de un, de un toolbox y me dio mucha curiosidad Y perdona que, sí. que te ponga en, en on spot, pero ¿cuáles serían las dos otras herramientas? Definitivamente, a ver, hay muchos modelos para dar feedback uh -huh. Eh... Escoge el que tú quieras eh, para, para tratar de estructurar Una conversación de manera ordenada Donde eh, sabes que quieres decir algo Buscas un ejemplo y tratas eh, de, de conectarlo con el behavior que quieres, que, ver, eh, que quieres ver Esa sería la segunda herramienta Y la tercera herramienta Si nada más puedo seleccionar tres eh, Definición de objetivos eh, el, el, star model me parece que, sí, el Smart, el smart model, model Me parece que es el, el mejor Sí, no, yo todavía estoy o sea, estoy... Ahí tienes tus tres de dos ñapas. Exacto, tenemos dos ñapas aquí. Si quieren saber más de Smart, son como definir objetivos específicos. Que también has hablado mucho de Smart. Que eso también en el canal. he hablado mucho y lo hago en lo personal, porque creo que estas herramientas también se trasladan a relaciones interpersonales, Correcto. a tú. Cuando tú estás emprendiendo o estás haciendo proyectos personales, yo he hablado mucho en esto de que no necesariamente tiene que ser un side hustle, pero este yo creador que nosotros tenemos por dentro, en sus actividades, bueno, si te dedicas a la escritura, si tú sabes o hacer muebles de, de, de madera, tú necesitas ver resultados. Y para ver resultados necesitas esa organización, que es lo que te permite estos objetivos SMART. Pero, más allá de eso, yo creo que, ¿cómo verías? Hablando ahorita de los emprendedores... sobre que esto va a No, yo se lo ya Sí, ya tú estás acostumbrado a esto, pero tú... ¿Te aplicas a ti mismo, en Myers Briggs? ¿Hay una reflexión allí? Ok, claro. cuéntame, cuéntame. Y era lo que te decía porque, a ver, eh, Myers Briggs me ayuda o te ayuda como individuo a entender en esencia cuáles son tus preferencias, uh -huh. pero tú no vas solo por la vida. Exactamente. O sea, tú necesitas lograr eh, influenciar a alguien en un proyecto para que se tome una decisión o para lograr dedicar tiempo en algo uh -huh. entonces el entender cómo es tu perfil y cómo puedo yo tener más impacto en ti es importante eh, lo comentaba antes más que ese autoconocimiento es el darte la oportunidad de entender cómo puedes tener mayor impacto en el otro exactamente y hay muchísimos ejemplos de cómo el Myers-Briggs te puede ayudar justamente a adaptar tu estilo de comunicación eso es súper importante y también parece un punto importante que tú te, te conozcas. Correcto. Okay. Entonces, ¿Cómo harías tú para llevarle al otro el Myers-Briggs? Uh -huh. ¿Cómo haces tú para asegurarte que el otro entienda que este perfil es el uh -huh. tuyo uh -huh. y es mejor comunicarte, comunicarse contigo? ¿Sabes cómo? Sí. A ver, vamos a empezar eh, un, un, un pasito a la vez, ¿no? Uh -huh. En un mundo ideal, todo el mundo eh, tomaría el Myers-Briggs y todo el mundo sabría y todo el mundo conocería, ¿no? Pero puede perfectamente ser, y es la realidad, me imagino para muchos, que no, no, no, no se sabe cuál es el perfil, ¿no? Pero de manera intuitiva uno puede entender que hay ciertos elementos de personalidad que hacen que yo tenga más o menos impacto. Vamos a tomar un ejemplo, y es la segunda dimensión del Myers-Briggs, que es qué cantidad de datos o qué cantidad de información necesitas tú para establecer conexiones o para, para, para tener ese, ese proceso creativo. Hay gente que necesita ver la data, o sea, necesita efectivamente ver el detalle y saber cómo, de dónde viene la información, cómo procesaste la información, qué tipo de conclusiones se sacaron y esto tiene aplicaciones que si el chart, que si el reporte, lo que quiera que sea. Hay gente que necesita eso para poder tener una conversación y llegar a una decisión. Uh -huh. Hay gente que eso lo abruma, que eso lo aburre. Perfecto, ella levanta la mano, efectivamente ella es INTJ O sea, y eso es justamente la segunda dimensión N Que a ti te gusta ver el big picture Entonces, sin saber necesariamente cuál es el perfil de la otra persona Pero entendiendo, o sea, de alguna manera, sí, de, es de manera intuitiva Tú perfectamente sabes en el trabajo que hay gente, líderes eh, Quizás es lo más fácil de ver Hay líderes donde si tú le vas a ir con una idea para un proyecto O una idea para una solución y tienes un PowerPoint de 35 slides con todos los charts y toda la información que dicen y cómo, cuál fue tu proceso mental para llegar a la solución, se van a aburrir. En el slide 5 van a decir, ¿qué hago yo aquí? Exactamente. Entonces, a ese, si tú sabes que vas a conversar con una persona que no necesita tener todo el detalle, tú perfectamente puedes hacer una presentación de tres slides donde analizamos datos, concluimos... Lo siguiente, dos puntos, escenario A, escenario B, escenario C. Uh -huh. ah, tú necesitas más información, ¿cómo no? En el apéndice están, están las otras 34 slacks. Con eso, tú, eh, con eso tú estás adaptando tu estilo. Y de nuevo, de manera intuitiva, yo sé que a fulanito a fulanita no le gusta el detalle. Por el contrario, si tú vas a hablar con un líder en la organización, un líder de proyecto que... Sabes que va a escudriñar absolutamente todo porque necesita entender que efectivamente la decisión está basada en data, eh, en data válida. Tú no puedes irle con un deck de tres slides que dice analice datos, coma, por lo tanto, dos puntos. No. Y esa persona probablemente necesita, eh, necesita justamente, de salud, necesita tener más información. Entonces eso es, eso es un claro ejemplo de cómo puedes adaptarte. Y tu éxito en la organización depende, tu éxito en la organización sí, o en sí. el emprendimiento, depende de, lo, depende de que logres dar el mensaje y la cantidad de información eh, oportuna en el momento correcto, entonces el saberlo y el, el sentarte a pensar por un momento, este tipo de personas querrá ver datos, no querrá ver datos, el hacer, el hacer un alto y el pensar qué necesitas tú saber y cómo puedo adoptarme yo, es lo que hace la diferencia y eso cambia vida o sea para mí, para mí cambia vida no solo en el trabajo sino afuera es, es, es, sí. incluso en tu pareja y, y lo puedo decir así incluso en tu pareja la manera les recomiendo un libro que, que me recomendó Natalia que se llama los cinco lenguajes del amor este que es un poquito este Myers Briggs y es este yo tengo un reggaetón que les cantaré después porque no quiero perder tanta seriedad como dice Fabio pero es como se si llena el tanque de amor de cada quien y es, y es la manera en que tú, o sea, hay gente que le gustan los actos de servicio Hay gente que le gusta más el, el, el amor físico, los abrazos, los besos Que Correcto. le digan, te amo, ¿sabes? Entonces es como, ¿cómo te comunicas tú? Claro. Y ¿cómo quieres? Pero también tienes eso Tienes que asegurarte, de alguna manera, de que las personas sepan que tú eres así Correcto. Y tienes que verbalizarlo No es una cosa, obviamente, hay un lenguaje intuitivo, hay un trabajo de la otra persona que se va a preocupar de ver, ok, Olga en este caso, mira es esto, es intuitiva, yo no le voy a venir a ella con una cosa tal. El, el, el tema de los datos, uh -huh. el tema de los datos es súper es claro sí. y yo soy absolutamente fan de myers porque en el, en el entorno de trabajo te permite también analizar otras cosas, como por ejemplo, eh, la segunda es en el, en el proceso, la tercera dimensión, en el proceso de toma de decisiones, voy a tratar de buscar un ejemplo. Eh, el, el, el impacto que estás teniendo eh, por las decisiones que se están tomando son importantes entonces hay gente que puede tener la preferencia eh, a pensar cuál es el impacto de la decisión en los otros uh -huh. eh, que son entre comillas un poco más empáticos en el sentido de esta decisión que es lo que puede implicar para la persona A, B o C y hay otras personas que no ven esa dimensión, dicen no, pero esto es lo que tenemos que hacer y punto, mm -hmm. independientemente de él. entonces eso se traduce en muchas cosas porque la forma en la que vendes la idea, la forma en la que estableces el plan de ejecución, el entender cuál es el impacto que estás teniendo es importante, entonces esa es la tercera dimensión donde cuando, cuando una persona es una F pues tú sabes que el tema de la conexión y la empatía, el impacto sobre el otro es importante, I'm correcto entonces eso es importante porque si yo sé que voy a hablar con una persona que tiene la esa tendencia o esa preferencia a pensar en el impacto de las decisiones el, el tema de change management cómo lo va a adoptar la gente tú necesitas adaptar lo que estás diciendo en función de eso independientemente de mi preferencia yo puedo ser una persona súper empática y hago un plan eh, muy detallado en ese sentido pero se lo estoy presentando a una persona quizás un poco más pragmática yo no puedo hacer un oversell de mi idea, justamente entendiendo por qué esta persona, no es que no sea importante, pero de repente no le presta tanta atención. Bueno. Entonces eso es, eso es el claro ejemplo de la dimensión número 3. Y la dimensión número 4 tiene que ver un poco con lo que decía hasta al inicio, el approach de cómo vas a la acción, eh, y hablábamos de esto de, de, de ser planificado o no planificado. De nuevo, en el contexto que estoy tratando de utilizar de alguna manera que es donde tú vas a presentar una idea, si tú sabes que vas a hablar con una persona que es increíblemente estructurada, caso, caso típico un project manager, y tú le llegas con un slide, con tres bullet points de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro, esta persona va a quedar, va a quedar vacía porque no, no tiene suficiente información. Claro. Entonces, eh, esta persona probablemente está esperando no tanto puede o no, dependiendo de la complejidad de la situación, un project plan súper detallado, eh, eh, pero necesita ver más carnica uh -huh. entonces hay que tener cuidado porque eh, yo, por ejemplo, puedo ser muy estructurado, me gusta eh, poner las cosas como en orden, o sea, saber efectivamente cómo se, van a hacer, cómo se van a estar haciendo las cosas, pero me ha pasado que me he quedado corto en las dos dimensiones, es decir, uh -huh. le he presentado planes súper detallados sin ningún tipo de necesidad a, eh, a, a gente con la que trabajo, líderes en la organización y termina siendo overwhelming y you missed the boat porque lo que queríamos era una cosa de alto nivel, pero también me ha sucedido en algunas, en, en, en algunas instancias donde presento algo que no es lo suficientemente detallado. Entonces es importante entender con quién te estás moviendo y con quién estás hablando para poder adaptarte, entonces de nuevo es Myers-Briggs pero de, como de consumo interno Exactamente. y estas tres cosas que hablamos de manera intuitiva seguramente la gente sabe ah, fulanito o fulanita en el trabajo, claro porque cuando presentamos un plan no le gusta ver más el detalle, ya tú sabes cuál es la preferencia de esa persona Exactamente. si por ejemplo estamos presentando algo y no hay información para tener un plan detallado el mejor impacto lo logro diciendo, Olga. Yo sé que probablemente tú esperabas ver un plan súper detallado Porque es importante tenerlo Sin embargo, antes de ver lo que te voy a presentar Déjame explicarte las razones por las cuales lo estoy haciendo a alto nivel Eso se setea la expectativa Ya sabes qué esperar Y entonces estoy logrando establecer una mejor comunicación contigo Entonces te permite justamente navegar Y de nuevo, Olga puede perfectamente entender y avanzar Con un plan súper detallado que de su preferencia o no Uh -huh. todos, porque no es que tú tienes la etiqueta de que tú eres J y entonces la vida a ti se te va en planes exactamente ¿correcto? exactamente y creo que es que son tantos temas porque la comunicación obviamente uh -huh. es el pilar de la humanidad vamos sí. sí o sea more or less es, uh -huh. se trata de eso y yo creo que esto si yo fuese manager te lo juro que haría un trailer board uh -huh. con todos mis niños To, J, todos mis niños Jota por todo el cañón Y te voy a decir algo Perdona, te voy a interrumpir por un momento Me parece maravilloso Y hay, hay muchísimos managers que logran efectivamente ser muy exitosos así Sin embargo, déjame hablarte desde mi perspectiva okay. yo personal, Tú no sabes si yo soy Jota o soy P Pero yo puedo perfectamente sentir que esa intención de Olga como manager De hacer un trelo detallado <ríe> con todos sus niños Puede ser percibido por mí como que tú estás micromanaging. Sí. Tú necesitas tener un esquema de, eh, de visibilidad completa. Entonces, te voy a decir algo. No dejes de hacerlo, pero recuerda, antes de hacerlo, tener uh -huh. una conversación conmigo, tú vas a ser mi manager. Vamos a hablar de cuál es tu, cuál es tu preferencia y tu estilo para okay. gestionar el trabajo de la gente. Okay. Pero pregúntame a mí cuál es mi preferencia y mi estilo para que me gerencie. Sí, importante entonces es. yo entender que para ti es importante tener visibilidad de lo que yo estoy haciendo te da estructura te da paz mental pero probablemente yo necesito yo necesito eh, tener un poco de espacio y decirte hola me estás pidiendo que haga A, B y C y que te lo entregue el viernes mi compromiso es dártelo el viernes no te voy a dar el step el by path. step de lo que estoy haciendo entonces eso es justamente lo que permite entonces sí, moraleja que... la historia Haz tu Trello board porque tú lo necesitas Pero recuerda que no puedes imponer tu estilo Porque si no vas a ser un book exacto de micromanager Y te lo digo porque yo lo he hecho <risa> Gaby, si sigues aquí, tell us more <risa> Gaby trabaja con Fabio sí. Así que podrá echarnos los cuentos de la cripta de Fabio Eso me encanta porque fíjate Cómo, cómo, que la, cómo es la tendencia digamos bien. Y cómo tú tienes que conociendo esa tendencia pero porque ya te diste el golpe, porque no, no es que tú, soy Jota Claro, puede ser Jota por la vida, sí, chévere, Exacto. Bien, bien por ti Yo soy micromanager, yo soy un control freak, eso, uh -huh. eso está claro, hay producción, se va a reír en 3, 2, 1 porque hay play <risa> Me encanta mi producción. Bueno, chao, un saludito. Hola, Andrea, que se conectó. Bueno, imagínate mi amiga Jenny, que espero que no la puedo saludar, que yo creo que ya. ¡Ah! ¡El desastre de la casa! Se mostró. La casa. Miren. ¡Desastre! ¡Producción! ¡Producción! De ok. Entonces, eh, me encanta esto de cómo uno se lanza por ese barranco. Sí. Y también conocer eso de que si tú implementas algo de tu lado, tienes que. Ser inteligente Quizás no evangelizar en el Myers-Briggs uh -huh. Pero también verbalizar cosas correcto Eso yo lo aprendí con producción Que yo no puedo asumir Que ella está en mi cabeza Entonces, Pero eso me parece genial Que yo digo, como, como manager Yo me siento más cómoda uh -huh. Esto, esto o esto Estas son mis cosas, cómo te sientas tú cómoda? Y vamos a encontrarnos correcto. en ese punto medio Y ojo Puede perfectamente suceder que tuvimos esta conversación y acordamos que yo tengo mi estilo como go with de Flow. Esto es en la cuarta dimensión. Olga es J, yo soy P. Uh -huh. Tú eres súper estructurada, metódica. Yo soy del punto A al punto B. No importa cómo llegue, yo voy a llegar. Qué bueno que tuvimos la conversación, pero perfectamente puede suceder que estamos en un proyecto, estamos en la ruta crítica, lo que yo tengo que hacer es absolutamente importante. Y entonces tú tienes una conversación conmigo y me dices, Fabio. Nosotros normalmente trabajamos Tú me dices que tú me lo vas a entregar Pero esto es tan crítico que Yo necesito estar on top of things Entonces de aquí al viernes Yo quiero tener 5 minutos Todos los días de revisar Tipo Agile Teams ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Qué, ¿Qué vas a completar? Entonces logra justamente adaptar Porque yo también he visto A lo largo del tiempo Que el Myers-Briggs Si bien es cierto cuando tú lo haces Lo... Te da, te da justamente ese sentido, el porcentaje, lo que tú decías uh -huh. de la preferencia, eh, con el pasar del tiempo te vuelves un poco más flexible y puedes, tus preferencias pueden comenzar a cambiar, no de manera radical, pero, pero sí puede pasar, entonces te, te, te, te adaptas en algunas dimensiones. Claro, porque también vas aprendiendo un poco, que, y, y, y eso pasa, pues, aunque tengas una tendencia natural, pues tú aprendes a, a hacer otras cosas. Una cosa que me llama mucho la atención, y quizás, me estoy, en, eh, quizás estoy un poco sesgada. Mi opinión está un poco sesgada porque estoy leyendo justamente el libro de Brené Brown Ajá. sobre Dare to Lead, es como atreverse a, a liderar, algo así. Sí, y ella no, no, no, habla, ella es una investigadora sobre lo que es la vulnerabilidad y el coraje, sí. es maravillosa. Si tienen Netflix o acceso a Netflix, pueden ver un... es como un stand-up comedy, pero no, es, una de, es uno de sus eventos en, en vivo y está genial Y yo creo que como líderes, el tema de la vulnerabilidad es algo imprescindible y es algo que hay que manejar con guantes de sed Sí. porque una cosa es mostrarse vulnerable, ella pone un ejemplo genial que era un, un tipo que lo pusieron en un cargo X y dijo o sea, bueno, no, Brené yo estoy listo para mostrarme vulnerable yo le voy a decir aquí a todo el mundo que yo no sé qué coño la madre yo estoy haciendo y perdón la grosería este ya me estoy volviendo loco eh, yo no sé para dónde va este barco y tal, y ustedes confían en mí pero yo no sé qué estoy haciendo eso no es vulnerabilidad y por qué te lo digo en este contexto y es que para tu pedir que se comuniquen contigo de cierta manera es también un poco exponerte en algo que es personal porque el Myers-Briggs se puede ver como, claro, es una herramienta de trabajo y todo lo podemos sí. usar como trabajo, pero tú estás diciendo Oye, yo soy introvertido, tú le estás dando un espacio uh -huh. en el trabajo a tu vida personal de alguna manera lo puedes ver muy seco, Correcto. pero yo creo que necesita también un grado de coraje y vulnerabilidad exponerte, como como líder como, como una persona que ha manejado a otras personas, cómo te aseguras tú de que ellos sepan quién es Fabio uh -huh. en, esta, en estas cuatro dimensiones yo creo que hay muchas, eh, muchas situaciones que, que te permiten justamente hacerlo hay, hay un tema súper importante y es que independientemente del Myers-Briggs eh, del perfil de Myers-Briggs que tenga la gente, tú necesitas conectarnos y tú necesitas establecer una, crear una relación con la gente, ¿no? Entonces, eh, trabajas todos los días y vas a tener eh, micro moments y oportunidades para hacer eso. Sin embargo, en este tema, justamente que toca más el estilo personal, es la primera dimensión, la de la introversión, extroversión, que no hemos tocado, que creo que es una de las que yo más he tratado de manera consciente de explotar. De nuevo, sin hacer el Myers-Briggs, eh, o sea, sin, sin completar el test en el equipo, uno de manera intuitiva puede determinar quiénes son los introverts y los extroverts, ¿no? Entonces, el, el ejemplo típico es en el setting de una reunión donde estás haciendo brainstorming, hay gente que es muy rápida hablando y apostando ideas y hay gente que de repente no, de repente los ves que están ahí pensando, tratando de eh, elaborar una idea, son los últimos que hablan. Eso no quiere decir necesariamente que no tengan buenas ideas. Eso no quiere decir necesariamente que no están motivados por la situación para hablar. Eso simplemente habla de una preferencia. O sea, esa gente no va a hablar primero. Entonces, eh, yo en el pasado... Y esto es importante eh, plantearlo bajo la perspectiva de que como líderes siempre estamos en, en evolución, ¿no? Y siempre el manager quiere ser el mejor manager y tratar de hacerlo, pero la falta de awareness es lo que hace todo eh, mucho más difícil, punto. Awareness, self-awareness sería la cuarta herramienta para el toolkit, si quieres vamos para allá ahorita. Eh, en, en el setting de una reunión hace muchísimo tiempo, para mí el elemento más importante como líder y como manager era... Yo quiero que aquí todo el mundo hable, esto es una democracia, porque yo valoro tu opinión, tra, la, la. entonces yo le preguntaba a todo el mundo sin detenerme a pensar en esta dimensión de introverts y extroverts. Entonces, si yo sé que tengo una persona que es introverted en el equipo, la recomendación es no voy a empezar poniendo a Olga en el spotlight preguntándole primero. Entonces, he, he logrado evolucionar ese approach donde yo sé que hay miembros en el equipo que muy rápidamente van a hablar porque ellos hablan para pensar, mientras que los introverts ellos piensan para hablar, entonces... No interrumpa, esa, esa frase es genial y quiero sí. repetirla, los introvertidos piensan, piensan para, para hablar, hablar y los extrovertidos hablan, hablan para, para pensar. pensar y no tiene nada de malo, es un proceso mental, Exacto. Entonces, si estamos discutiendo algo y yo, y yo realmente quiero ser inclusivo con mi equipo, lo que, hago, eh, lo que hago actualmente es, yo hago una pregunta o alguien hace una pregunta y es importante hacer un round table. yo lo que hago es digo, oye, me encanta esa pregunta, vamos a hacer algo, Olga, quiero comenzar por acá, quiero empezar con fulanito o con fulanita para ver más o menos qué piensa y luego terminamos a ver qué piensas tú. Yo no estoy diciendo judgmental, no estoy diciendo si está bien o mal que tú empieces o no. Yo lo que te estoy dando es la indicación clara de que quiero que hables y que voy a empezar por mis extroverts y luego vamos a ir contigo. Entonces es interesante porque adicionalmente es una dinámica que ya eh, es conocida y entonces la gente sabe y cuando alguien le hace una pregunta a alguien y yo veo que esa persona está como tratando de ver cómo hace, digo, bueno, pero espérate un segundo, ya va, déjame yo hacerte un clarifying question para entender mejor, eso le da tiempo a la otra persona, entonces son dinámicas que te permiten ayudar a la gente a moverse bien en esas dimensiones, he también aprendido que dependiendo del tema mis introverts terminan siendo los primeros que hablan y eso está bien y tengo situaciones donde puedo tener a la persona más extroverta del mundo eh, y no, no, no, no sabe qué decir o no quiere decir nada y eso también está bien Ahora te hago una pregunta, porque esto, esto es pensando cuando ya hay una dinámica establecida Correcto ¿Cómo haces tú para llevar esta dinámica sin que necesariamente el introvertido o el extrovertido se sienta señalado? Mira, eh, ¿cómo, ¿cómo hago yo para llevar esa dinámica? Eh, requiere, obviamente, conocer un poco a la gente, número uno. Sí. Pero puede perfectamente pasar que llegaste de paracaidista a una reunión donde no conoces a nadie. Uh -huh. Entonces, a ver, escenarios pueden haber muchos, pero si tú eres el, el introvert uh -huh. y te están haciendo una pregunta uh -huh. y tú te sientas in the spotlight y tú necesitas tiempo para pensar, dilo. Fielo. Oye, Fielo. ¿sabes qué? me parece una pregunta perfecta déjame pensarlo déjame pensarlo pregúntale a alguien más o sea, dale el siguiente da, dame chance típicamente el introvert puede o no estar con, una, con un notepad y está como anotando está procesando entonces es interesante porque este tema de la introversión a mí me encanta que hay tanto awareness hoy en día porque es que desde el principio sí. de los tiempos hemos sido así sí. y yo creo que los y yo estoy rodeado de introverts maravillosos que by far esto va a sonar super biased, pero creo que son incluso más inteligentes o suenen más inteligentes porque el hecho de que procesan hace que su producto sea mucho más refinado claro. y mucho más in eh, eh, eh, the spot. Entonces, me encanta que haya awareness de esto porque los introverts tienen un tipo eh, de interacción diferente. Y ojo, podemos hacer otro live. En cómo le das el feedback a un Necesito introvert es. y a un extrovert, porque son Necesito totalmente es. diferentes. Y, y yo soy, yo estoy muy en el medio, yo soy introvert-extrovert, estoy okay. como ahí en el... O sea, mi recarga de energía es en solitario, sí. digamos, uh -huh. sin embargo, por la naturaleza de mi trabajo, yo digamos que me he creado un personaje en el que yo pongo un show. Okay. No solo como estos videos que yo puedo echar más El sí. tema, ese es otro tema que deberíamos, sí. vamos tomando notas de estos temas. Producción, vamos tomando notas de estos temas. Listo, ya producción. Y no tiene, no es ahí, está notando sí. perfecto. Y es porque tú te puedes crear personajes también sí. para interactuar en la organización, yo sí. me los he creado. Pero yendo un poco a como como introvert, Ajá. okay, como introvert, yo sí. a veces me siento mal cuando me dicen introvert pero yo no, no, yo creo que eso era un bias, o un, uh -huh. un sesgo cul... No, un sesgo no. Es, es, un, es, un, es, un prejuicio. es un prejuicio, es un prejuicio que existe, y esto es súper importante y no lo aclaramos, el, el tema de la introversión y extroversión en el modelo del Myers-Briggs tiene que ver con cómo tú te recargas de energía y eh, de, dónde, de, dónde, de dónde tomas tú la energía, es cierto que el introvert, él piensa para hablar y el extrovert habla para pensar Eso es absolutamente cierto Yo eh, no, creo que no he compartido cuál es mi perfil Bueno, no. bueno sí, es ENTJ eh, Sin embargo... I n Porque él lo dice así como... E Hola, soy Fabián ENTJ e okay. Sin embargo, cuando lo tomé la segunda vez en el trabajo eh, Fui ESTJ Interesante porque pasé del... del del, del, del big picture Ajá. más al detalle pero recuerdo que contestaba las preguntas eh, porque trabajo con gente que hace, eh, que trabaja con datos entonces uh -huh. probablemente está ahí pero yo la verdad, la verdad, yo soy introvert y probablemente hay gente que dirá, no, ¿cómo tú vas a ser introvert? bueno, porque la vida me ha enseñado y tengo esta como esta labia, eh, elocuencia whatever, eh, y me gusta muchísimo hablar, pero yo me recargo de energía como un introvert 100% y yo, yo me veo en reuniones donde yo no soy el primero que habla Y eso está bien, eso no tiene nada de malo Claro, tienes que estar listo, tienes que estar engaged en algún momento claro, Te toca hablar, te claro, toca decir, claro. manejar la situación Pero sí, efectivamente hay ciertos prejuicios Perdona que me fui... No, no, un está perfecto porque quiero... Creo que esa parte final me da hilo para lo que yo quería decir Que era... Primero, tenemos que tener algo de compasión yo, yo, Eso es una de mis banderas en este, Ay, este canal En sí, sí, sí. Mujer Cronopio, Es algo de la compasión Y compasión, esto es como el álbum Amores No, pero compasión <risa> es Llegar al punto en donde puedes aceptar Que tú puedes pedir un break Que tú puedes pedir tiempo Que tú no tienes que estar siempre listo como los scouts uh -huh. ¿Sabes? Y no sé si tengo un prejuicio cultural Con respecto a eso Porque yo no sé si eh, nosotros somos de Venezuela, eh, no sé si sí, sí, los venezolanos somos un poco así, como que tenemos que darle rápido a todo y tenemos que estar siempre listos Y no aceptamos mostrar en el trabajo una cara que no es la perfecta, porque nosotros somos de una generación en la que dices Cuando usted llega al trabajo, usted se quita su otra parte y usted no, se no. queda con su parte profesional Entonces hay un... Hay una tendencia acá En el mundo más norteamericano De bring your whole self To work, work. O sea, lleva a todo tú Todo tu ser al trabajo Porque right. en realidad tú no O sea, hay awareness sobre este, salud mental Y todo este tipo de cosas right. Y creo que Te pregunto a ti como líder ya con, ya con una cierta posición De visibilidad en tu organización ¿Cómo haces tú Si necesitas un break? Imagínate que tú eres la persona que, tú, él es la persona que va a guiar un grupo de personas, recordemos sí. esto, sin necesidad de decir él está aquí o allá Pero de ti, de, o sea, si, si los otros no ven en ti como esa cara decidida, uh -huh. aguerrida incluso, de, de, de esa fortaleza ¿Cómo hace Fabio cuando necesita también un break? Antes hablábamos de la importancia de conectar con la gente y poner, construir una relación eh, eso te permite eh, como, como ser humano efectivamente compartir sin, sin entrar en el que conozcas el detalle de mi vida personal o lo que quiera que sea eh, entonces esa es la, esa es la premisa ¿no? o sea yo en, en realidad trato en el trabajo de en la medida de lo posible construir relaciones okay. Okay? Eh, tengo el mismo nivel de relación con todo el mundo, no necesito el mismo nivel de relación con todo el mundo absolutamente no pero cuando, cuando suceden cosas como por ejemplo sentir la presión de que soy el líder y una decisión se tiene que tomar y no tiene suficiente información, expresa oye, esto no lo entiendo, necesito tiempo para pensar en esto por X, Y o Z es absolutamente cierto y te voy a decir algo, no, no, creo, no creo que sea exclusivamente por el hecho de que somos venezolanos super driven porque efectivamente es cierto eh, pero cuando uno está en una posición liderando un proyecto, liderando un equipo, sientes que se espera de ti uh -huh. sientes que se espera de ti porque nadie te lo dijo, nadie te dijo estás siendo promovido para que seas infalible o porque eres infalible, sí. nadie nunca te dijo eso entonces Sientes que se espera de ti un nivel de perfección y de entrega eh, que probablemente no es absolutamente cierto. Tienes que hacer tu mejor esfuerzo para efectivamente eh, entregar rápido. Eh, y a tu pregunta, cuando necesitas un break, ¿por qué no tienes información? ¿Por qué no sabes? Es eh, eh, un momento, necesito poner esto en pausa. No tengo idea. ¿Cómo? Pide ayuda. Háblalo. Y es, es interesante porque... Tienes que aprender a mostrar ese nivel de vulnerabilidad sin decir, es que no tengo ni idea de esto. No, o sea, it it es un, puede ser una curva de aprendizaje, puede ser que no tienes información. Eh, en, en contadas ocasiones me ha sucedido y esto lo digo porque es algo que me cuesta. Porque ¿Por yo sigo sintiendo que se espera de mí un nivel de perfección que nadie me lo ha pedido. Y entonces eso, eso efectivamente desgasta entonces en contadas ocasiones me ha sucedido donde cuando yo hago un alto y digo es que no tengo ni idea y se lo comento a alguien, o te dan una idea o te cambian el panorama o te dan información que no tenías y entonces you find a way uh -huh. entonces el, el trigger más importante ahí cuando sientes que te estás aislando uh -huh. y que estás tratando de hacerlo tú solo y te lo digo con conocimiento de causa porque eso me pasa a mí mucho, eh, ese es el momento de hacer pausa y buscar ayuda eso es súper importante es súper difícil. difícil, es súper difícil. A mí me cuesta, me cuesta mucho. Sí, no, no, a mí, a mí también y creo que he aprendido en este trabajo eh, más en el mundo bueno, norteamérica, que, que sí, que sí se puede pedir ayuda, lo que pasa es que creo que estamos como en ese proceso de cambio, de cambio en que la vul vulnerabilidad, quiero, quiero aclarar en este punto... Eh, no se trata de overshare O sea, no se trata de que tú expongas tu vida, Ay, que yo tengo un perrito y te enfermo Y pobrecita yo no. Hay niveles, ¿no? Claro Hay niveles Es mostrar tu coraje Tu coraje a mostrar tus gaps Correcto Pero cuando yo digo gaps Son unas brechas que puedes llenar No son unas, fre unas brechas que te inhabilitan como líder uh -huh. Sino que es algo en lo que tú puedes mejorar Porque a veces se mira al líder como que ya es perfecto Ya está hecho Ya está entero o se mira como un tirano, hay, sí, hay, hay muchas visiones, pero sí. ¿no? también se mira como alguien que ya se supone que tiene todo lo que yo necesito uh -huh. tiene todo ya formado en su cabeza, y no y no, no es necesariamente así, o sea, si sí es cierto, sí es cierto que y esto me pasa a mí, pues, viendo líderes en la organización si sí es cierto que tienen una cantidad de competencias y de habilidades okay. que hacen que se conduzcan en situaciones donde uno dice wow claro tú estás viendo el resultado final pero no estás viendo el inner struggle de esa persona que de repente tenía dudas y buscó más información o conectó con una situación similar del pasado entonces Exacto. te queda solamente con Exacto. ese con ese elemento externo cómo qué tiempo yo no yo sé, no es sé por qué ay caramba yo no sé qué hora empezamos qué dice producción cuánto tiempo qué hice ten... producción cuánto tiempo tenemos producción en... se está lavando las manos como cuánto pilato ¿Cuánto tiempo? cuánto tiempo tenemos está en modo Pilato ahorita <risas> Mira producción, ver, yo mi creo teléfono. que nosotros empezamos, no, sé. no, no, no, ¿tienes no, no en qué empezó? Claro. Pero yo no. creo que empezamos hace máximo ya casi una hora, uh -huh. ya por lo menos 50 minutos. Uh -huh. y Puedes Quiero rounding up. Quiero wrap up. Wrap up. Me Vamos encanta wrap eso up. wrap up. Myers Briggs. Sí. Una herramienta que te sirve para autoconocimiento, pero digamos que su función fundamental es este puente entre uh -huh. esta y el otro. Es una herramienta excelente para trabajo en equipo. Uh -huh. Es una herramienta excelente para los managers. Es una herramienta excelente para saber qué necesitas tú como profesional, incluso como, como, como persona que tiene interacción con otra. Pero le recomiendo mejorar los lenguajes del amor. Yo me burlo también, por también, ese es el próximo que vamos a leer No, no, eso no lo iba a cantar. Entonces, el reggaetón. Es el reggaetón, ahorita se llama a lanzar. Le voy a pedir ayuda a Andrea si está por ahí todavía, que es la música de esta familia. Este para ver si nos ayuda con, con los arreglos musicales aquí Pero bueno Del reguetón Del reggaetón. Así que bueno, Myers-Briggs es esta herramienta de comunicación Creo que Myers-Briggs me atrevería a decir que sirve en todos los niveles ¿A qué me refiero? En la rutina diaria de cómo tú absorbes la información, la procesas Qué necesitas tú del medio ambiente, digamos, para tú poder ir a la acción También sirve en esta rutina cuando te reúnes pero es muy importante también ver este nivel de cuando tú quieres vender una idea no necesariamente esto es para emprendedores para vender una idea original sino que tú tienes una idea de cómo mejorar X proceso en tu sí. trabajo y cómo esa idea tú la puedes comunicar de la mejor manera posible para que se entienda porque recuerden que los genios que no saben vender, chévere, muy inteligentes pero ninguno de sus productos llega a la realidad Correcto. entonces es eso, cómo materializamos también así entonces vean todos los niveles en que Myers Bricks puede, puede ayudarnos, por eso les recomiendo caritativamente, por favor. No, hagan el test. Sí. En este sitio está muy, muy bien. ¿Vas a poner el link en, el, en la.? Sí, okay. voy, a, voy a poner el link cuando comparta compar, par, esto o alguna parte de Técnicamente en esto también es un poco Es un poco complicado. Este Deja test. la vulnerabilidad, chica, lo vas a lograr. Estoy <risa> No, chico. este, Sí, es 16. Bueno, 16 personalities. Uh -huh. eh, allí van a tener muchísima, muchísima, muchísima información Si tienen cualquier tipo de preguntas, por favor, escríbanos ¿Tienes tu cosa pública? Sí, arroba público? Fabio ahí Ok, ahí está, arroba Fabio Cardeso, mujer pronopio Pueden escribirnos mensajes este, privados con, con las preguntas que tengas Quiero recordar un poquito los cuatro niveles en, en, vamos Vamos a tratar de escribir esto en frases Okay, ya ver, el introvertido, qué. extrovertido lo tenemos. Introvertido, extrovertido, chévere. No, Luego, pero repítelo otra vez, papi Introvertido, extrovertido. Ajá, ¿qué es cada uno? O sea, muy. muy ah, perdón, como ya. Qué buena frase para escribir. Ya, ¿Qué está dudando? El estás introvertido piensa para hablar. El introvertido, el introvertido <risa> piensa para <risa> hablar. Gracias, producción. El extrovertido, el extrovertido habla para pensar. Exacto. Uh -huh. Luego tenemos eh, la segunda dimensión, que sí. es intuitivo. Uh -huh. Con Senso, sensitivo sensorial. Con sensorial. ¿Cuál, cómo, ¿Cómo sería la diferencia? Es como procesas procesa los datos, la información. ¿Qué nivel de información necesitas? El N es el que es el big picture, big picture. no necesita el detalle. Todo. El S es el que necesita, dame todo el detalle, toda la data, todo el proceso mental. Tercera dimensión. Tenemos los thinkers y los feelers. Ok. Esto, esta, esta dimensión habla de cómo, de cómo se mide o se, se evalúa el impacto de las decisiones que se toman. Entonces el feeler probablemente hace un poco más de trabajo empático En cómo la gente va a absorber el cambio uh -huh. eh, Y el thinker es más pragmático si se quiere En el sentido de esto es lo que se tiene que hacer Exactamente Y, punto. Exactamente. ¿Y la cuarta dimensión Y la última es la J de los judgers y las P de los perceivers Que es el tema de la planificación Las J son los que necesitan mayor, mayor detalle eh, Y ser súper específico en cómo se van a hacer cómo se van a llegar a cabo las acciones, pero tú, tú estás borderline. borderline, perdón, ya después esto lo hacemos para los bloopers, y luego están los Peers o perceivers que saben que lo van a hacer y no importa cómo, let's go with the flow, tengo claro el objetivo, entonces específicamente en el entorno laboral, ahí es donde vienen las tensiones, por eso es que es importante entender cuáles son las preferencias de las personas para tratar de adaptar el estilo. Claro, tampoco te puedes... O sea, es algo que quiero decir Alguien se nos conecta por ahí también Hola, quería decirlo H from Nels ¿Es vale. de tu lado? Wave and wave ah. Bueno, hola Este... Viste, le da la cosa y ¿Sí se sirve, yo no bueno, es Mira, este, remaining ya, Dos minutos nos quedan Dos minutos, entonces Wrap No up. quiero que se vuelvan locos con remaining este es este, este es este Pero no entiendo la N con o, la te la con No, Nunca utilicen como etiqueta No, es para etiquetar a la gente No, es como, es para saber Cómo te vas a comunicar con la gente Yo quiero que, voy a hacer un pedacito más uh -huh. Fabio Este, vamos a tener un, un segundo pero Un segundo live pero de 10 minutos Si se quieren volver a conectar Aquí nada más nos queda minuto y medio Y es que en estas 16 personalidades también nos di hay una matriz ¿sí? De tu combinación de letras ¿Qué significa? Yo por lo menos soy el mediador ¿A ti ya te salió el tuyo? Ya te entiendo No, pero tú estás hablando justamente de En 16personalities.com Que te habla del perfil eh, es, un, es un perfil para que, para que sepan que, que les van a dar su, su perfil como tal Es algo así Y esta es la matriz Esta es la matriz de las 16 Exactamente Correcto Y en, en esta página de 16 personalidades Que por favor si me están oyendo patrocínenme Porque ya les vendí el productillo Es que... Tienes como estas bandas, sí, sí. Okay, eh, los Tinkers, los no sé qué, los Advocates Y eso te da, en líneas generales, lo que me gusta de esto, para cerrar Pero vamos a hacer un, un segundo ahorita mismo, así que te vuelves a conectar Eso te da las cuatro letras amasajadas, es amasajeadas ahí sí. Para saber qué significa la combinación, porque el primer nivel, ok me entiendo las cuatro dimensiones. Claro, te da como un perfil, te da más insight de lo que el tipo de persona es. Exactamente, nos vamos a volver a conectar, conéctense por allí, ya venimos, ya venimos. Ya rezamos. Ya venimos, un momento. Y ese es el defender, ¿no? o sea, que Ok, ya. M,